estaba con ala porque Dios nunca se había olvidado que yo era dual. Y estaba escrito con mi verdadero apellido que él no me había puesto dual, que me había puesto dual porque él sabía cómo yo me llamaba. Y cuando él me dijo, escrito estás en el libro de la vida, qué gozo más grande, y me dijo, pasa, pasa a conoce lo que no has visto jamás en tu vida, pasa pasé después del trono, y vi un prado con una llena como verde, con unos árboles que crecía como si fuera almendros, con unas valles y unos riachuelos de agua cristalina. Y vi allí toda mi familia gozando, retornando, abincando por todos los sitios, sin dolor, sin nada, felices, aquello fue una gloria de Dios, gloria de Dios. aquello fue un más que no puede imaginar en el hombre que no puede sentir la tierra, que no puede que es un premio muy grande lo que nos espera y en este tiempo creo que viene toda la gente porque de la gran Jerusalén, de la santa Jerusalén, sale una trompeta con una música maravillosa, que no. Con Señor. Aleluya. Y todos vamos allí, San en fila, Jesús. gozando, retozando, alegre, sí. sin odio, sí. sin interés, con amor. Gracias, y, Gracias, y el Señor parece que nos va a dar un culto muy grande. Gracias, Pero fijaros Gracias, que no nos dice ni palabra. Gracias, y mirando su nombre.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 Pero lo más extraordinario, el secreto maravilloso de Dios es aquel que te aborreste y tú sigues amando y quieres Dios! Dios! es una va a va a quitar! ¡Ni inteligencia! ¡Ni porque sea uno yo sé mucho de filosofía, yo sé mucho de matemática, yo sé mucho de historia. No, no, no me lo va a robar nadie porque es lo único que los pobres tienen.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 Religiones, parapsicologías, ciencias orientales, ocultísimos, magias, budismos, política, humanismo, es decir, lo permitido y lo prohibido. Estaba hastiado de todo. Nada satisfacía a mi espíritu irreverente. Toda mi existencia ya no tenía sentido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 para que tu Padre, que también es el mío, haga ay, muchas fiestas ay, por cada una de las ovejas ay, que tienen Dios, rescatadas Dios, Dios. al nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Alabamos sea a Dios. Ay, You're ready to be oh. Oh. Yeah.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 Ayúdame a recuperar mis ovejas. Amén. Alabado sea Dios. Y Él, como un mangantico, como aquellos gitanos que iban a por el mundo, viene a ti, tanto de así que te pa' tu vagabundo. Y cuando le ves su cara, ves una luz tan grande en ¿eh? él, ves esa sonrisa dulce que con todo su dolor no se queja de nada. ¡Alabado sea Dios! ¡Recupera!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 tendréis la paz que mi padre me dio amado sea Dios bendecido sea si el nombre ale, de Jesús ale, quería manifestaros ale, este testimonio ale, para que veáis ale, que, ale, que ale, muchas ale, veces ale, nosotros ale, nos quejamos ale, con un poco motivo ale, porque cuando yo pude ver a través de las escrituras las llagas de Jesús el cansancio de Jesús el lloro de Jesús todo lo de Jesús mi pero que es mi tribulación lo de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 Decirle con orgullo, decirle con esa gozo tan grande de Dios, yo quiero seguir, yo quiero que te porque estoy perdido. Y además de hacer aquel que te va a ayudar a buscar las ovejas que te faltan, que están perdidas, Alabado sea Dios, que Dios Amén. mi Las cañas no en su momento